amigos de youtube como están hoy les voy a enseñar sobre el rainbow atw la jugada más difícil que había creado esta jugada es combinado dado y basado entre la famosa el famoso atw que es conocido como la vuelta del mundo que ya lo vimos cristalero como son ganas o jugadores como animal y Ronaldo, o Messi y el famoso rainbow de Neymar, que es el famoso arcoíris, que ustedes ya saben. Para hacer esta jugada es muy sencillo. en paso, hace rainbow. Usa tu pierna izquierda para hacer la vuelta del mundo hacia adentro. Levántalo hacia el lado izquierdo y es una vuelta del mundo con la derecha, hacia el lado interno. Dale que practiquen esta jugada, porque si lo hacen ahora se lastimarán la pierna menos hábil. Y podrían salirse heridos Así que practiquenla Les dejaré un link.